Para dar uso a este Action, tienen que recordar que, además de la imagen que será nuestro fondo, deben ajustar algunas reglas básicas, como son. Dimensión de la imagen, yo usaré un nuevo documento, de 2500 x 3500 píxeles y exportaré la imagen de muestra. El nombre del nuevo documento no importa, yo como estoy trabajando con el Action Elementum, así la asignaré. Después, con herramienta mover, exportamos, y con transformación libre, ajustamos a la cuadrícula más correcta, y combinamos capas. Bien, nosotros buscamos tener esta capa llamada, background, si por alguna razón se encuentra con otro nombre, vamos a, layer, new, layer, background from layer. Y deben tener estos valores de imagen y resolución, diríjanse a, imagen, modo, en color debe ser RGB, y un canal de 8 bits, y listo. Crearemos una nueva capa, llamada, más, esta capa será para hacer la selección en color, después de ello, habilitamos la paleta de action, e instalamos el action, pueden hacerlo desde la paleta, solo carguen el action desde la carpeta de destino, este es el método normal, de carga de nuevo action. O bien pueden hacerlo a mi estilo, solo dando doble clic sobre el action, aquí un ejemplo. Como ven hay cuatro direcciones, arriba, derecha, izquierda y abajo. En mi caso usaré la dirección izquierda. Para ello, usando la herramienta pincel y color rojo, seleccionaré el área deseada. El método es aleatorio, así que no se preocupen de cómo lo hacen. Mientras más usan este action, más se darán cuenta de cómo ir trazando el área, ya que la práctica hace más chingón a quien sea. ¿Qué? ¿Pensaron que diría hacia el maestro? Pues no. Como dije antes, usaré la dirección hacia la izquierda, selecciono y solo doy play, y listo el Photoshop para todo el trabajo, solo tenemos que esperar, el tiempo estimado, es cuando este pequeño slide, llegue hasta la parte inferior de la paleta, unos 10 a 15 minutos, yo pondré pause al video para que no sea tan tardado por ver todo el proceso. Bien como en otros Action podemos modificar como cambiando el color, agregar o quitar más partículas etc. Bueno este Action estará en mi Facebook, agrégame, solo mis amigos de Facebook pueden ver este álbum de Action Photoshop con su descarga desde Mediafire, eso es todo, solo así puedo compartirlo, ya que no puedo dejarlo en la descripción del video porque me bloquean el video, bueno espero te guste y des like, eso ha sido todo y espero te vaya bien con tu nuevo action, saludos de Samus Sensei.